¿Qué pasa con pitruenos? ¿Con pitruenas? Bienvenidos una vez más al canal. Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, un vídeo diferente, un vídeo especial, porque hoy os voy a enseñar un regalazo de cumpleaños. Fue hace dos semanas aproximadamente mi cumpleaños, el día 30 de diciembre, y me han hecho un regalazo que tiene que ver con el canal, que es increíble. Específicamente tiene que ver con la última gran serie que hicimos, Pokémon Let's Go Extreme Sainiloque. Si no sabes qué serie es, si no la has visto, por favor, ve a ver el Mejores Momentos, te lo dejo por aquí en una esquina, porque esa serie ha sido de las mejores del canal con diferencia. Ha sido epiquísima y ese vídeo es epicidad a raudales. Pude eh, grabarla con tiempo, editando muy bien, creo que merece la pena que lo veáis. Así que si no la has visto, ve a verlo. Si sí la has visto, quédate porque vas a flipar con este regalazo. En particular me hicieron dos regalos, uno fue... Esta camiseta, que no tiene que ver con el canal, pero mola un huevo... Para los fans de Dragon Ball os la voy a enseñar... Porque es que, mira, si no hacía este vídeo con esta camiseta... Es que, vamos... Es el trigo, la cebada, que se fusionan... Y sale la cerveza Super Saiyan ahí... Su... Bah, es que es brutal, o sea, es increíble... Me encanta la camiseta... Y... Y también tengo el otro regalo, que es el que tiene que ver con el canal... Que es, atención... Esta figurita hecha a mano, ¿vale? Hecha a mano... Dato súper importante... De nuestro starter, de Albi. Este Dragoner Shiny que fue brutal. Y que nos acompañó toda la serie prácticamente. Fijaos el nivel de detalle que tiene la figurita hecha a mano, repito, por una amiga mía. Y es que, buah, es que me, me, me encanta, o sea, me flipa. Eh, voy a ver si puedo poner la mano... Eh, a ver si puedo poner esta mano así para que enfoque un poco mejor. Porque creo que no está enfocando muy bien. Pero sí se aprecia, ¿no? El detalle. Creo que sí que se aprecia bastante bien en la figurita. Si no, ahora os voy a enseñar fotos, ¿vale? No pasa nada. Pero mirad el agua, cómo hace espirales alrededor de Albi, cómo sube eh, el nivel de los de detalle de los ojos, de, de, de las orejitas o alas o lo que sea eso, el cuerno, no sé, me parece increíble, el, el cascabel, también en la cola, no sé, brutal. Decidme que no es increíble. La pondré por aquí, en algún lado de la estantería, vale, porque eh, creo que merece la pena estar por aquí. Podría ponerla por aquí, pero me da miedo que la gata eh, decida pasar por ahí y jugar con ella y se la cargue. Así que no sé, eh, decidme que no mola un huevo. La ha hecho una amiga mía, la ha hecho a mano, es brutal. Y os voy a enseñar su Instagram para que veáis, porque hace más cosas. Y creo que merece la pena que os lo enseñe. Este es su Instagram, vale, podéis seguirla, podéis eh, contactar con ella si queréis. Aquí tenéis, como veis, las últimas fotos son justo de esta figurita que ha hecho, que es, o sea, por favor, o sea, brutal, brutal, mirad, es que es increíble, es preciosa, es alucinante, me flipa, de verdad, me flipa. Esta es la primera foto y tiene una segunda, aquí ya como más vista desde arriba, donde se ve perfectamente el agua, haciendo la espiral, la roquita, es que es, es, que es, que es preciosa, chicos, es preciosa. Eh, estas figuritas, para que os hagáis una idea, no se hacen en 5 minutos, ¿vale? Le llevó entre 5 o 6 horas hacerla, se hace con un material que se llama arcilla polimérica, si no me equivoco y la marca más famosa se llama Fimo, ¿vale? Por eso el nombre de, del Instagram, Formulando con Fimo y, y nada, si queréis eh, algún encargo, creo que también hace figuras por encargo pero obviamente, eh, fijaos, esta figura han sido 5 o 6 horas de trabajo, es casi un día entero y, y nada, eh, creo que va a ser caro, ¿vale? Va a ser caro A mí como me lo ha regalado, pues yo no sé lo que cobra por esto Pero mirad las figuras que hace, ¿vale? Mirad este perro, o sea, por favor, por favor Mirad, qué detalle, tío, qué detalle, es que es precioso, es brutal cómo No sé, cómo hace estas cosas, de verdad, me alucina Estos son eh, son personajes de alguna película Me acuerdo que nos lo contó, pero ya no me acuerdo de qué película es, porque yo no la he visto Enredados o algo así, creo que era una La de Rapunzel, no sé, no me acuerdo muy bien Así que aquí lo tenéis, podéis verlo Podéis seguirla, podéis contactar con ella y, y si tenéis algún encargo, alguna figura Que queréis hacer, algún lo que sea eh, Podéis hablar con ella Y, y habláis sobre, pues eso qué, qué es lo que queréis, cómo lo queréis y, y ya estaría Creo que es el primer Pokémon que hace Porque todo lo demás son son animalitos Son florecitas En general no he visto otra cosa ¡Oh, ¡Un Snorlax! ¡Hala! ¡Un Snorlax también! No sabía que había hecho un Snorlax. Esto no lo había visto. Me parece increíble. ¡Qué bonito! Bueno, son dos Snorlax, obviamente. Uno tumbado ahí en plan... ¡Oh! Y el otro despierto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ostras, pensaba que era el único. Pero es verdad que este tiene mucho menos detalles. Mucho más pequeñito. No sé si lo hizo hace mucho tiempo. Lo pondrá por aquí. Junio 2019. Ah, pues no tanto. Bueno, sí un año, quiero decir. pero O menos de un año. Medio año. Al menos que subió la foto, ¿vale? No sé cuándo lo hizo, pero... Aquí está el pastel, este es de mi cumpleaños, chicos, de mi cumple, el pastel, perfecto, <risa> brutal, decidme que no son brutales las figuritas, merece la pena, merece la pena eh, tener una figurita de estas, ¿eh? así que yo lo dejo por aquí, si queréis pedirle una, eh, seguro que en algún momento tendrá tiempo para hacerlas, no lo sé, o sea, yo esto ya, aquí me estoy metiendo en un berenjenal, ¿vale? Aquí lo que diga ella, pero bueno, voy a pasar al modo blog, al modo Chicos, eh, me flipa, o sea, de verdad, la figurita es increíble, estoy mmm, flipando con ella, es, mis amigos son unos cracks, por supuesto que vieron eh, la serie conmigo, de hecho les puse mote y todo, o sea, todo fue increíble, todo, todo es increíble, estoy súper, súper contento. Así que nada, este era el vídeo, quería enseñaros esto, era un vídeo cortito, rápido, sencillo y que veáis eh, esto porque me hace mucha ilusión, lo pondré por aquí y estará de fondo en los vídeos y así ya sabréis eh, qué es lo que es. Y nada más, espero que os haya gustado, si os ha gustado podéis dejar un super like de Compitrueno y podréis suscribiros, que es gratis, ¿vale? Aquí nadie, nadie os solo prohíbe, ¿eh? tenéis el botoncito ahí abajo, os suscribís y esperáis a más vídeos, que la verdad es que yo ya no sé cuándo hago vídeo, cuándo no. Pronto hablaremos de la próxima serie, chicos, eh, estoy a punto, a punto, a punto de decidirme por una, estoy pensando entre varias para que también me ayudéis. Ya hablaremos, nos vemos en el próximo vídeo. <ríe> y ya está, chao, chao.